Tiene palabra su señoría. Presidente, señora ministra, el peaje de respaldo o impuesto al sol es una clara y decidida apuesta del Partido Popular por poner coto al desarrollo de la energía fotovoltaica, ya que esta es la que presenta una mayor potencialidad para impulsar la generación eléctrica distribuida. Y además favorece o puede favorecer el desarrollo de un modelo energético más democrático y más independiente del oligopolio. El empeño del Partido Popular por regular para frenar el autoconsumo y poner trabas a la fotovoltaica generó la absurda situación en España de que el Estado, siendo el Estado español el Estado europeo que más radiación solar recibe, sea el único que presenta una regulación del autoconsumo diseñada para evitar su desarrollo, en vez de promoverlo tal y como se pretende desde los organismos comunitarios. El impuesto al solo im o peaje de respaldo implica que los usuarios de redes de autoconsumo deben pagar más peajes para el mantenimiento del sistema que el resto de consumidores, siendo quienes menos lo utilizan. Ahora está en su mano, ministra, terminar con este peaje porque tiene un carácter penalizador, disuasorio para la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, porque es injusto y desproporcionado, y porque es, a todas luces, una doble imposición por el mismo concepto al autoconsumidor conectado a la red. Por eso le pregunto, ministra, ¿va a eliminar el impuesto al sol? Muchas gracias, senadora Jiménez García. Señora